Este es el secador de aire Es el encargado De purgar automáticamente Los tanques del aire Este Bueno Mucha raza no lo sabe Pero el aire a presión genera agua Y pues el agua es el Es el enemigo número uno Del sistema neumático de, de un tractocamión ¿Por qué? porque con el agua sumedecen las ligas, los torrings y pues vienen las las fugas del aire en la mayoría de tractocamiones gabachos okay. las fugas del aire son la causa de estas mangueras eso pasa porque cuando los paran o sea que los paran así por un tiempo ya ven que los gabachos pues cada 3-4 años Sí, cada tres, cuatro. No, cada, cada dos, tres años la, Las compañías grandes Renuevan su equipo paran sus Sus camiones viejos Entonces No tienen la La precaución de purgar el Los tanques Se quedan con el aire viejo Están las consecuencias Las fugas del aire Voy a ver si puedo hacer una mexicanada Para para arreglarlas. Porque si sí. <risa> Nada más apago el apago el motor y el pinche aire se baja conmigo. Y eso también acarrea el, el consumo de combustible. ¿Por qué? Porque el compresor siempre está funcionando. Está funcionando más tiempo a lo que debe estar. Este de aquí se llama pulmón O regulador este, este es de los sellados Pero por lo regular Aquí llevan una tuerca Se le regula Y aquí se fija cuántas libras cargan los tanques Que no deben exceder de más de 120 libras Sepa que le apunten Si excede más de 130 se empiezan a tronar Las, las mangueras Porque es la capacidad para las mangueras 140, 150 libras pero bueno anda eso fue lo que me enseñaron y eso es lo que eso es lo que aplico y pues siempre me ha funcionado pero ustedes saben ¿verdad? el chino Zúñiga me pasó el tip que compraron los O-rings para quitar el quitar el ojillo o sea lo que lo que hace que atore la la manguera y poner el orden abajo. Dice, es como ha funcionado. Va? Dice, no siempre funciona, pero. Pero ese es el método mexicano. Y pues bueno. Déjenme. Hago la maniobra, manda ahí. Así se las platico. Ahí cuídense bastante. Aquí estamos en. En obregón. ¿Sí le ganas. Estamos pendientes.